Gracias por venir, dar las gracias a Flavio por todo lo que es la coordinación de Arts Games. La verdad es que eh, es una idea ya que, que poco a poco yo creo que, el, que vamos a ir conectándola, pero que, que, el, que la llevamos ya eh, elaborando desde hace tiempo. Esta es la segunda edición. Eh, la hemos subtitulado, la ha subtitulado Flavio de en uh, Art y Video Games. Y... Y yo creo que el marco de la facultad y las extensiones que salen a partir de la, de la facultad pues eh, son yo creo que son, son idóneas y al mismo tiempo pues que es, son necesarias. O sea que el tema del, de todas las eh, eh, nuevas tecnologías y sobre todo adaptado al gran mercado de videojuego que hay hoy en día con las problemáticas tanto teóricas como prácticas que vais a tener aquí, con los distintos talleres, los distintos programas, pues creo que, que son eh, son importantes dentro de lo que puede completar nuestra docencia. Y agra agradeceros eh, el primer taller Blender que vais a, a, a abrir y comentarnos hoy. Flavio va a hacer un poquito más de introducción de ellos y también de lo que es eh, eh, Ask Games. También me habréis accedido, se puede acceder a través de su página web. Y que este año también comentar que hemos iniciado la colaboración con Media Lab. De hecho, el taller de por la tarde de de mañana y lo que va a ser la reunión el sábado, se hace en Media Lab y que esperemos que esa colaboración se pueda hacer eh, en los años siguientes. Y nada más. O sea, que eso es todo. Bueno, pues por lo que me toca a mí, eh, dar las gracias a la facultad por un año más, pues, prestar no solamente el eh, lugar, sino también los, los recursos y el esfuerzo para que esto salga adelante, este año más en particular, porque hemos estado todos un poco, un poco liados. Y, y, bueno, en este, en este caso, Art Games, este año, eh, va a tratar eh, di, diversos temas, como son, bueno, pues desde un taller para la creación de videojuegos muy orientados, pues, al, sobre todo, al alumnado de Bellas Artes, eh, herramientas de fácil adquisición pues, para la para creación de videojuegos y, posteriormente, vamos a tener desde una mesa redonda tratando el tema de violencia, que fue algo recursivo el año, el año pasado, y luego aspectos psicológicos del... Del, de la creatividad a través del videojuego, incluso pues como otros artistas están utilizando el videojuego como herramienta intencional. Y bueno, eh, en este primer taller tenemos a Abraham y a Darío, vamos a dar unas clases sobre Blender, que es un software, lib un software libre para, para edición en 3D y van a tratar también, van eh, bueno, utilizar Flash, Flash es propietario, pero bueno, es también de fácil adquisición. Eh, para programar lo que es el, lo que sería un, un videojuego tipo web eh, sin tener que tener pues, eh, unos grandes conocimientos de programación hemos tenido unos problemas técnicos que estamos solventando gracias a ellos y bueno, pues, ya ellos con tranquilidad se van a poner a, a avanzar en el taller muchas gracias a Abrán y Darío y nada damos esto por inaugurado bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Y nada, pues vamos a, en un principio voy a hacer un, una breve introducción al tema del Blender. O sea, vamos a tocar lo que son la, las bases para manejarlo, que tiene bastante complicación, tiene un, un interface muy peculiar. Y un poquito para, o sea, con que os quedéis con la idea para manejar el tema de modelado con malla y poder hacer objetos más o menos básicos, pues ya daría gracias porque esté la marinera. Entonces, pues el Blender, la ventaja que tiene sobre otros softwares de eh, modelado 3D y de diseño es básicamente que es gratuito. O sea, es de código abierto, lo podéis bajar de internet, de hecho aquí tenemos la dirección, la de Blender.org. Y, y también que el, todo el tema de plugins, que es las, las funcionalidades que la gente añade a nivel de, de render, o sea, para generar imagen, a nivel de, de modelado pues también son gratuitas, con lo cual podéis tener un montón de herramientas acoplables a lo que es el Blender, sin pagar un duro, sin tener problemas de derechos y sin tener que estar dando, dando fe de que lo estáis usando para nada. Esa pues, es la ventaja principal. La desventaja es el tema del interface, que como he comentado, pues es un poquito es raro. Está hecho por varias personas, ha ido pasando de unos a otros, cada versión hay cosas que se van modificando, van cambiando nombres, van cambiando cosas... Y, aparte, que depende mucho del teclado, hay que memorizar un montón de teclas y hay que ir poniendo las cosas directamente sobre la marcha. Hay mucho menú también, pero tiene una organización un poco caótica. Entonces, pues, tampoco es tan horrible. Una vez te acostumbras, pues, como todo. Ya lo haces todo rápido, ya vas directo a donde tienes que ir. Pero en un principio choca mucho, porque además es un interface muy, muy raro. Entonces, nada, aquí tenemos un poquito de introducción sobre de dónde salió el programa. Básicamente, la creó una empresa de animación llamada NeoGeo, nada a ver con la empresa japonesa, y era una herramienta interna que tenían que utilizar para sus propias animaciones en 3D. Creo que se hizo sobre el 88 o algo así. No, el 98, perdón. Y, nada, básicamente, es que llegó un punto en que la empresa decidieron abrirlo. Bueno, está un poquito explicado. Si queréis, os lo leo. No sé cómo se verá por aquí. Pero, bueno, es la típica referencia de Wikipedia. Tenemos que es un programa multiplataforma dedicado especialmente al modelo de creación de gráficos tridimensionales. Eh, fue inicialmente distribuido de forma de, gratuita, pero sin el código fuente. Posteriormente sí, por eso se han podido luego hacer los plugins y, y ampliarlo. Y en un principio el, lo que es la empresa que empezó a utilizar este programa, eh, las ganancias las tenía a través de lo que eran los manuales. Por eso supongo también lo del interface tan complicado para obligar un poquito a la gente a que se comprara el manual y, y sacarse un poquito de pasta. Entonces, nada, es compatible con Windows, con Mac OS, con Linux, con Solaris, FreeBSD y Unix. En la propia Wikipedia ya comentan lo del peculiar interfaz de usuario, porque es lo que más resalta. Y bueno, pues sí, hay bastante gente que le cuesta, pero también tiene herramientas muy buenas, especialmente en la parte de animación. Y se están haciendo cosas muy espectaculares. Hay un cortometraje llamado El sueño del elefante, que está todo realizado con Blender, y la verdad es que tiene un acabado preciosista espectacular. Y bueno. bueno pues nada. Aquí habla un poquito de la compañía, de, de que acabaron en bancarrota en 2002, y ya la herramienta pues, se hizo de dominio público, y básicamente pues, ha pasado a, a todos los frikis de lo que es el software libre para que hagan con él lo que quieren. Aquí os pongo lo que es la, la dirección de la propia página, donde está el Blender, donde se pueden bajar las últimas versiones, que es la Blender.org. La de Blender.es es, es la, la asociación española, como si dijéramos, bueno, el grupo español de, de gente fanática del Blender. Y lo que os pongo abajo es dentro de lo que son los, los wikilibros, o sea, los libros que se sacan de manuales dentro de la Wikipedia, un tutorial básico que se llama Blender 3D de novato profesional, que está bastante bien para lo que es introducirse en el tema. Luego también había un, una especie de un PDF, un libro electrónico que habían sacado, creo que la Universidad de Salamanca, llamada Aprenda Blender en 24 horas, que también está muy completo. eso va a ser ejercicios y tal, y, y se puede aprender bastante bien. Y bueno, voy a, voy a explicar un poquito el tema de las 3D por encima, para que no esté muy puesto en el tema. O sea, lo que es el... El trabajo en tres dimensiones eh, se basa en estos elementos que os voy a comentar ahora. Tenemos por un lado el vértice, que es un punto en el espacio, está definido por tres coordenadas, la de las tres dimensiones, X y Z, que serían la, las crucecitas estas que os he puesto. Realmente lo que es el vértice es una posición, ¿no? se puede representar con un punto, con una crucecita, con una X o con lo que quieras, porque realmente es un concepto. Luego tenemos, eh, cuando, ten, cuando unimos varios vértices... Se hace a través de lo que se llaman aristas o edge, edge en inglés. Eh, con esto lo que hacemos es dar una, dar una información de, de la manera en que espacialmente están unidos los vértices, o sea, para crear unos vectores que, rodean, que crean unas formas. Esas formas son lo que son las caras, que sería eh, el tercer objeto. O sea, tendríamos que una vez... Unimos tres vértices, hemos creado una cara, que sería ya un objeto sólido cerrado. Hasta ahora lo que eran los vértices eran unas posiciones espaciales, lo que son las aristas es una relación entre vértices y lo que es la cara ya es un objeto al que le puedes proyectar una luz, al que lo puedes tratar como algo sólido. Cuando juntamos dos caras, pues a partir de, de tres vértices o más, tenemos lo que se llaman los polígonos, que, es, que son el cuadradito este que tenéis aquí. Eso cuando sale de algún juego o alguna cosa que dicen, pues tiene, puede mover tantos polígonos, pues estamos hablando de estos cuadraditos. Por ejemplo, cuando creamos una esfera se crea a partir de cuadraditos, como, como por ejemplo las típicas bolas de discoteca con los cristalitos, pues sería un poco ese concepto. O sea, una malla es un conjunto de polígonos, básicamente. Y la malla pues es, es el objeto, el objeto que se usan 3D. Para trabajar en 3D, pues tenemos que tener en cuenta el tema de, de lo que son las coordenadas espaciales, que es la, básicamente la diferencia con las 2D, es tener una dimensión más para trabajar. Lo que es en 2D, pues tendríamos lo que son las coordenadas X y Y de este esquemita, que bueno, por explicarlo de alguna manera, el, si tuviéramos un papel, y estuviéramos viéndolo ahora encima de una mesa, el ejemplo que me, muy bueno de mi compañero, pues ahí tendríamos una coordenada Y, que sería la altura del papel, y tendríamos otra coordenada X que sería el ancho del papel. Dentro de ahí pues cuando quisiéramos ubicar algo dentro de ese espacio, pues tendríamos en cuenta eso, que esté más arriba en X, ay, perdón, más arriba en Y, más abajo en Y, más derecha en X. Según entonces cuando pasamos a las 3D tenemos lo que es la altura, o sea, ya levantaríamos del papel otro eje y ese eje sería el Z. A partir de ahí pues la cosa un objeto metido entre estos dos ejes quedaría de esta forma. Tendríamos este cubo, aquí le daríamos lo que es la altura espacial, sería la Z, lo que es la profundidad sería la Y, y lo que es el, el ancho, por pues decirlo de alguna manera, sería la X. O entenderéis sea, más aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que son las diferentes vistas del objeto, que es fundamental el, el tener en todo momento ubicado, ¿Dónde está cada parte del objeto? Porque vamos a trabajar siempre con varias vistas. Obviamente no podemos ver el objeto en todo momento de todos los lados. Pero aquí tendríamos pues, un objeto orientado por defecto, o sea, tal como se orienta cuando empiezas la, la aplicación, dentro de los ejes normales. tendríamos la, la parte frontal que daría a nosotros sería la que estaría más cercana dentro de ahí, o sea, la que tendría hacia nosotros. Y, bueno, el resto pues ya es deducible. Estarían los dos laterales, lo que es la parte superior, inferior y la trasera. A partir de la frontal, ya mentalmente, hacemos un esquema en el que nos quedamos ya con la forma del objeto y su posición. Y, bueno, ahora viene ya la parte de Blender, ya dentro de la aplicación. Vamos a explicar un poquito. Aquí tenemos a, a nuestro amigo Robocop. Bien, cuando ponemos el, el Blender en marcha nos aparece esta pantalla. ¿de acuerdo? El Blender siempre genera, aunque puedes configurarlo para que no lo haga, en un principio siempre te genera una escena con un cubo por defecto, que es este que tenéis aquí, simpático. Tenemos el cubito y luego tenemos por un lado esto de aquí, este circulito, que eso sería una luz, es una iluminación que pone por defecto para que se pueda ver el cubo. Y luego tendríamos esto de aquí abajo, que puede parecer un foco, pero no, es una cámara. O sea, es una cámara que está enfocando a, a lo que es el cubo. Con el teclado no, sale. Perfecto. no. Un segundito. Otro fallo técnico. No, eso es para grabar. Sí, pero... Esto este te lo ha cogido, sí. Sin embargo... A ver, F6. Ah, sí. Esto sí que está cogiendo. Vale. Bueno, entonces, Chachi. Me da culpa. Bueno, para, para la gente que trabaje con el programa en portátil, tiene un hándicap bastante importante. Y es el tema del, de esto aquí que estáis viendo, que es el, el teclado numérico, el numpad. El tema es que las opciones principales de lo que es visualización del objeto, de cómo para girarlo, verlo desde diferentes vistas y tal, pues están configuradas a partir del numpad eh, típico de teclado de PC. Entonces, en el tema del portátil, como no suelen tener, lo que se hace es pasar las, las funciones a lo que es el teclado numérico normal, que resulta un poquito incómodo. Porque aquí, por ejemplo, si os fijáis lo que son las teclas rojas, que está el 2, el 4, el 6 y el 8, tiene una función que es ir rotando el objeto en incrementos de 15 grados, con lo cual pues, resulta muy cómodo. O sea, estar trabajando algo y poder subirlo y bajarlo y que siempre ajuste en el sitio. Y el problema del portátil es que bueno, pues hay que adaptarse y hacer mentalmente, quedarse mentalmente con el concepto de que hay unos cursores. Entonces, ahora tal como está, solo funcionaría con un teclado numérico. Y lo que tenemos que hacer es configurarlo para que simule con los números normales esto. No sé si me estoy, haciendo, me estoy explicando bien, o se si estoy volviendo locos, pero bueno, vamos a intentarlo. Para arreglar esto, para que cuando tú le des a los números normales y te haga las mismas funciones que el teclado numérico, pues hay que utilizar lo que la gente suele llamar el menú secreto. Y lo llaman el menú secreto porque es uno de los menús menos intuitivos del mundo. O sea, lo encuentras de rebote y sin querer. Entonces... Normalmente, en un programa de Windows cualquiera, eh, lo que son las opciones de configuración y tal, suelen estar arriba. Es decir, donde estoy ahora señalando, donde está File, Add, Timeline, Game... El Game es porque tiene aplicaciones de, para generar juegos directamente. Pero eso sería aparte. Y claro, pues en un principio la gente tiende a buscar aquí lo que son las configuraciones y no están aquí. O sea, es, es nuestro amigo el menú secreto, que es tal que así. Estirando la ventana hacia abajo, lo que es la barra de menús, te sale el menú escondido. Tachán. Que me costó encontrar los errores, pero bueno. Entonces nos vamos a lo que son vistas y controles. Vamos a ver, esto está bien. Sí, bueno, no, está mirando la configuración. Bueno, aquí tenéis lo que son la, las configuraciones globales de representación. En un principio tampoco vamos a tocarlas mucho porque las que tiene por defectos también. Lo que es el tema de teclas lo tendríamos en System. Y sería aquí, esta opción, la de Keyboard Emulate numpad o sea, emular lo que es el teclado numérico. Una vez puesto esto, activado, vamos a esconder, y ya lo que es el tema de vistas funcionaría con los números como si fuera un teclado numérico, lo que pasa es que, claro, aquí están todos los números en línea recta y es un poquito, pues, hacerse, que no sé si me voy a hacer el rato que tengo, Sí, por supuesto. Lo que os comentaba de las rotaciones. Tenemos, por ejemplo, el... Si estáis viendo, está el cubito. Os he comentado que por defecto siempre genera el Blender. Y ahora, por ejemplo, le he dado una vez al 2. A lo que se sería... Sí, me vendrían bien dos monitores. No lo he pensado. Vale. Tendríamos el 2 hacia abajo, el 4 hacia la izquierda, 6 derecha, 8 arriba. Vamos a hacerlo un poquito andar el dos hacia abajo, a la izquierda, derecha y esto para arriba, hasta quedar en la misma vista básicamente. Lo hemos movido y lo hemos vuelto a poner al sitio. Esto resulta muy interesante por el tema de que al ser incrementos calculados, pues eh, resulta complicado dejarlo en una posición incómoda en la que luego para volver la vista al sitio sea complicado. Tendríamos por un lado, esto sería la vista frontal. No sé si os acordáis del de esquemita que os he enseñado antes, sería la que está en I más cerca hacia nosotros. Luego tendríamos... Voy a quitar esta llave. ¿eh? Ah, sí, es que esto ya no hace nada. Tendríamos, si estáis viendo, la, lo que es... O sea, las vistas valen tanto para, para la vista que estáis viendo como para la vista trasera. La diferencia es apretar el control o no apretarlo. Pues, por ejemplo, con la tecla 1 que es esta moradita que hay aquí abajo, pues tenemos la vista frontal y la vista trasera. O sea, basta con apretar el control para que te haga la vista contraria. Con la 3 tenemos la lateral derecha y con control lateral izquierda. Con la 7 tenemos la superior y tenemos la inferior también. Que de hecho, lo que vamos a hacer, para que quede más clarito, va a ser eliminar esta caja y poner... Bueno, ahora estoy en el menú de creación de objetos, ahora, de aquí a un momentito, os lo explico enseguida cómo va la cosa. Y, normalmente, casi todos los programas de modelado tienen un objeto fetiche. Por ejemplo, el del Max es la, una tetera, es la típica teterita con el aceite y todo. Y esta gente, pues en un ataque así como de, de surrealismo, pues les dio por hacer una cabecita de mono. Entonces, pues nada, vamos a crear la cabecita de mono, que es muy graciosa, aquí la tenemos. Y bueno, tendremos la vista frontal, con control y la tecla 1 teníamos la vista trasera, le podemos dar otra vez al 1 y nos quedamos con la frontal. Con 3 tendríamos la lateral, control 3 la vista contraria. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos en, en el 7 lo que sería la vista superior para trabajar y control 7 la vista inferior. también lo, lo que es la cámara de la escena que os había comentado antes que la tenemos aquí Tiene, está asociada con la tecla cero cuando queréis ver lo que está viendo la cámara le dais a cero y os sale aquí tal cual, o sea la cámara está bastante le, lejana entonces pues se ve dónde está enfocada y la distancia que tenga entonces, hablaremos un poquito también de lo que son las cámaras por otro lado, tenemos también lo que es el 5, lo que sería el, el centro del teclado numérico, lo tengo aquí en verdecito, para hacer el cambio de, de vista de perspectiva a vista ortogonal. O sea, eso sería lo que es la vista ortogonal. Al meter, por ejemplo, un cubo, en todas las vistas que hemos visto, tanto laterales, frontal, la que sea, siempre se va a ver sin ninguna deformación, se va a ver matemáticamente perfecto, con el cuadrado tal cual. Con la perspectiva, obviamente, pues hace la fuga. O sea, coge la profundidad, hace una deformación de lente y lo vemos pues tal como lo veríamos, o sea, a nivel natural. Entonces, por ejemplo, al darle el cambio de la vista ortogonal a la de perspectiva, pues tenemos esto. O sea, tenemos que lo que es el muñequito coge profundidad, coge más volumen y es la visualización normal. La ortogonal sería la matemática perfecta. Lo mejor que tiene el Blender a la hora de, de configurar las vistas es el tema de que es como muy, muy, intu muy, muy, muy intuitivo. Perdón. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, y a crear un par de vistas para poder estar trabajando simultáneamente con, por ejemplo, la lateral y la frontal. Es tan sencillo como arrimarse a un, a un borde, a un extremito de los menús, darle con el botón derecho y hacerle que la opción de split areas, o sea, que te divida en dos partes el área. Vamos a darle. Sale la barrita para que la pongas donde quieras y ya tenemos dos vistas diferentes. Luego basta simplemente con pinchar dentro y ponerle la, la que queramos. Por ejemplo, vamos a poner una lateral. Entonces, a la hora de trabajar, podemos estar viendo en todo momento cómo va a afectar el, lo que estemos haciendo en varias vistas es muy necesario porque muchas veces el estar en una única vista engaña mucho. Y aparte, el, el Blender trabaja con, un, con esta cosita que estáis viendo, este circulito con el punto de mira, que es lo que llaman el cursor 3D, que es por ejemplo donde se ubican los objetos cuando los creas. Y el tema es que es bastante complicado de, de pillarle el sitio si no tienes dos vistas. Por ejemplo, si lo ponemos aquí, en esta vista, eh, si quisiéramos, que lo que es el objeto que vamos a generar, si hiciera un poquito más para adelante o para atrás, dependeríamos de la otra vista. Entonces, sería cuestión de ir ajustando desde varias vistas a la vez porque si no es imposible saber dónde te va a caer lo que montes. Vamos a pasar. Bueno, más o menos se va entendiendo un poquito ¿no? el tema de en la cámara. O sea, que se junta con el 7 y ya no hay quien lo... Es maravilloso, fantástico. Eh. Bueno, da igual, a título orientativo, no caliente de la cabeza. <risa> tenemos lo que es la barrita del teclado numérico, la división. Sirve para cambiar de vista de objeto a, a vista general. O sea, si por ejemplo tenemos seleccionado ahora el monito este, lo que sería la vista de objeto pues sería centrar la pantalla donde está el monito. Si, centrada, si cogemos la vista general representará todos los objetos que hay en la escena. de hecho para, para centrar toda la escena se usa también el, lo que es el shift con el, la tecla 7 que es eh, lo que es la tecla 7 la última opción lo aquí arriba todo esto pues en un principio la idea es colgarlo en internet Quiero decir que realmente se os va a quedar poco porque si incluso practicando cuesta un poquito recordar estas cosas pues vamos a seguramente le pediré a Abraham, que me deje un poquito de espacio y colgaremos allí también esta parte de la conferencia. No es problema, ¿no? Al final de la conferencia os, diré, os explicaré cómo llegar a la página para descargar los tutoriales. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir, a seguir con el tema. Pues supuestamente con SIF y con 7 debería encajar la vista, pero al estar con el tema del teclado numérico pues no lo hace. Con lo cual <risa> vamos a, a correr un tupido velo sobre el tema. Aquí debería estar la opción también. bueno Más o menos todo lo que os he explicado está en esta ventanita de, de vista. O sea, que está bastante desorganizado y algunas cosas que no son exactamente lo mismo. Lo que os he comentado en la barrita estaría aquí. Aquí estaría lo que es la vista global de todas las escenas. Si de varios objetos. Vamos a crear, por ejemplo, otro por aquí. View sería lo que es el objeto que está seleccionado en ese momento, que se reconoce porque está en amarillito. Y lo que sería Global View pues sería lo, lo que es la escena en general. ¿Vale? Por ejemplo, si tenéis que estar editando un objeto en concreto, pues resulta muy cómodo, porque lo tienes centrado ahí y te olvidas de todo. No os había comentado que, que la manera de seleccionar objetos es con el botón derecho de la rata. Normalmente suele ser el botón izquierdo, pero aquí el botón izquierdo lo han... Lo han relacionado directamente con el tema del cursor 3D, donde tú das con el cursor izquierdo, el botón izquierdo, perdón, eh, es donde te ubica lo que es el cursor directamente. Y con el botón derecho vas seleccionando. A ver, con el botón derecho vas seleccionando el objeto con el que vas a trabajar. Vale, vamos a seguir con el tema. Todo lo que os he explicado hasta ahora eran temas de visualización. Tal vez quedan un, un par de cositas más, pero bueno, ya, ya es nada. Tendríamos con... Estamos en esta ventanita. De hecho, vamos a quitar la, la partición de la ventana para seguir con el tema. Y es tan simple como hacer el join areas. O sea, juntar las dos áreas, se lo das, eliges cuál vista te vas a quedar y te quedas otra vez con una. Es... Está muy bien el tema, porque en un momento te puedes montar el esquema que te dé la gana, todas las vistas que quieras, y trabajar como te dé la gana. o sea que A ese nivel resulta incluso más práctico que, por ejemplo, el Max, porque el Max tiene unos esquemas preconfigurados y tal, pero cuesta un poco más estar cambiándolo sobre la marcha, que es como muy clic, clic, clic, y enseguida te has montado lo que has querido, muy rápido. Pero bueno, para lo que vamos a hacer ahora, en un principio... Bueno, no vamos a partir más, que pues si no... Vamos a juntar esta... Y vamos a juntar esta. Eh, la opción que sale, la tercera de no header, simplemente lo que hace es esconderte la, la barra de arriba. O sea, lo que es la barra de opciones, porque... Si quieres tener una ventana que no tenga las opciones que estás usando ya en otra, pues simplemente te las quita. Entonces, tema de visualización... Para esconder lo que son las barritas directamente, en vez de hacerlo con la opción esa, sería el tema de apretar control y que te fuera. No, pues no me lo coge tampoco. Así ah, está. Vale. Con esto lo que hacemos es visualizarlo todo, o sea, quitando lo que son las barras y maximizando lo que es el área de trabajo. Sería un poquito lo que es el modo experto del Max, o sea, te el menús y te, te deja todo más abierto. Es eh, con el control y la tecla de arriba o la de abajo. Es indiferente. Puedes apretarlas cuando quieras y las dos tienen el mismo efecto. Vamos a dejarlo con menús. Por ejemplo, si queremos centrar la vista en lo que es el cursor 3D, basta con ubicarlo en algún lado, darle a la tecla C y va directo. En un principio, lo que más vais a utilizar será el tema de dividir ventanas, y lo que es modificar las vistas directamente con la rata, que claro, ahora os explicaré. Esto cada uno se monta su. cada maestrillo tiene sus librillos, cada uno se monta de una manera el tema. Pues os estoy explicando todas las funciones que hay, pero al final siempre tendemos un poquito a ir directo a la rata y como mucho alguna tecla rápida, pero poco más. Entonces ya empezamos con lo que es el tema de, de visualización con el ratón. Si por ejemplo dejamos el, la tecla mayúscula, lo que es el Shift, con el botón medio arrastramos la vista tal cual. ¿Vale? Si queremos alejarla o acercarla, pues simplemente es darle a la ruedecilla el ratón. Si queremos mover lo que es la vista únicamente en vertical, tendríamos dejarlo apretado en las mayúsculas y mover la ruedecilla. Como estáis viendo, hacia arriba y hacia abajo. Todo esto está afectando a la vista. O sea, los objetos están todo el rato en el mismo sitio. claro. No los hemos modificado, tiene su posición original y de ahí no se han movido. Con control pues tendríamos lo mismo que con mayúsculas, pero en horizontal. Con la ruedecilla también, mover derecha e izquierda. Luego dejando el botón del medio del ratón apretado y moviéndolo, tenemos una rotación de la vista general. Pero bueno, esto en general es, vale para ver un poquito el modelo, cómo estamos trabajándolo, darle vueltas y tal. Pero es una vista incómoda para trabajar porque si, por ejemplo, coges un vértice y empiezas a desplazarlo sin, sin un limitador, sin una limitación de eje, pues lo puedes dejar en cualquier lado. Es un poco absurdo. Vale. Vamos a empezar ahora ya con ese, lo que es el tema de y a trabajar directamente con lo que es el objeto. Hasta ahora estábamos trabajando la vista, la manera en que vamos a verlo nosotros y ahora vamos a trabajar ya un poquito lo que son las, las propiedades. Entonces, eh, lo que es la ventana principal es la de información, que sale con la tecla N, esta de aquí. Aquí tenemos, por un lado, lo que sería... en esta parte Se ve bien el cursor y tal, ¿no? Se sabe dónde está en cada momento. Yo no, de aquí no lo veo. Vale. Eh, lo que tendríamos aquí de log sería la posición en el espacio. O sea, dentro de que tenemos una coordenada 0, 0, 0, de X y Z, donde se cruzan todos los ejes, esta sería la posición del objeto, o sea, la location, la localización, el lugar donde está. Tendríamos aquí arriba lo que es el nombre, la, el monito se llama Susana, no sé muy bien por qué, alguien conocerían que conocería, que lo relacionarían por algún tema. Y bueno, pues el tema de la localización, lo que, lo que tiene bueno es que lo pueden modificar directamente. Sería un poco lo que es la ventana de info del Max también, que viene a ser lo mismo. Entonces, si queremos moverlo aquí sabiendo exactamente el valor numérico de dónde está, pues lo podemos modificar tal cual. O sea, basta con clicar una vez encima y entrarle la, la distancia, es decir, la, en, unidades, en unidades del Blender, que en un principio son... Son unidades abstractas, quiero decir, no son metros ni centímetros ni nada, son unidades, ya está, es un concepto. Pues lo puedes ubicar donde quieras. O sea, pues si quisiéramos centrarlo en cero, para que esté donde están todos los ejes, bastaría con coger, ir dándole cada valor a cada eje de cero y lo dejaría centradito tal cual. O sea, esto sería el eje donde están todos los objetos en un principio. Tenemos a la izquierda, si os fijáis en todas las, las ventanitas, tenemos un candado. Es simplemente por si queremos hacer alguna modificación y, y no estropear las otras, que siempre se mantenga en un sitio determinado dentro de un eje, pues para bloquearlo. Por ejemplo, si queremos bloquear el X y luego queremos intentar mover el objeto, no me va a dejar moverlo en el eje X. O sea, solo me va a dejar en Z y en Y. Se me va a dejar arriba y abajo. A ver, igual aquí será un poquito mejor si lo pongo de cara. ¿Veis? Estoy, estoy moviendo para los lados la rata dentro del eje X y el estar bloqueado no me permite desplazarlo. ¿Vale? Vamos a dejarlo tal cual. Luego tendríamos lo que son los valores de rotación. En un principio te pone... tienen todos los objetos la rotación de 90 grados para que quede de cara tuya dentro de lo que es la vista, para que se vea tal cual. Pero bueno, en un principio aquí, pues, igual que lo de la posición, tú aquí le vas dando, los, si quieres hacerle cualquier tipo de rotación espacial, le das un valor y te la genera tal cual. Si ¿Quieres dejar con la original? Pues la original. Y lo mismo, lo puedes bloquear y tal. Luego tenemos lo que es la escala, que es el cambiarle el tamaño, hacerlo más grande o más pequeño, que, que es tres cuartos de lo mismo. Aquí el tema que tiene es que normalmente estas modificaciones se hacen en base a un porcentaje del tanto por ciento. Es decir, en una escala de 200% es el doble del original, que es el 100%, la de 50% sería la mitad, etcétera Aquí, pues porque lo han querido así, pues tenemos el porcentaje es a partir de 1.000. O sea, si ponemos 500 es la mitad de 1.000, por lo tanto se reducirá la mitad. Si ponemos 2.000 será el doble, etcétera Así por ejemplo... Como estáis viendo, le he puesto el 500, es 0,500 porque está con el puntito. Y se ha quedado justo en la mitad, se lo he reducido. Si queréis poner el doble, pues no sería simplemente pues el 2000. También lo podéis modificar con la, lo que son las flechitas que hay a los lados, pero de hecho resulta más cómodo porque es más intuitivo. De todas formas, no, a no ser que sea un objeto muy definido, todo esto lo vais a hacer de otra forma que os voy a comentar ahora enseguida, bastante más fácil, más rápida, más intuitiva. Eh, el último trozo que quedaría sería lo que es el tamaño del objeto en, en unidades. O sea, tendríamos el, el tamaño tal cual. Si queremos cambiarle el ancho, por ejemplo, pues se lo, se lo duplicamos. Si queremos cambiarle la altura, pues le ponemos lo que sea. Esto pues, es modificación directa con unidades. tal cual. Si queréis, por ejemplo, trabajar con el escalado y que todo se transforme con, misma, con la misma proporción... El tema es dejar apretado este interruptor de aquí, el de Link Scale. Entonces cuando, cuando hagáis alguna cosa, vamos a poner por ejemplo pasa un poquito. Pero bueno, si os fijáis ha crecido pero mantiene las proporciones. ¿vale? He modificado uno y se ha aplicado a todos por igual. Han crecido todos a la vez. Todo esto que acabamos de hacer se puede hacer tanto directamente con teclado como con el propio ratón. Entonces, para hacerlo con el ratón, tendríamos, que es muy gracioso, porque realmente no he visto ningún programa esto. Y, tendríamos por un lado lo que es la localización, el eh, lock, lo del principio, lo haríamos dibujando una línea recta. O sea, dibujaríamos una línea recta tal cual, arrastrando el ratón, y ahora ya podríamos mover el objeto en los tres ejes. Si queremos limitarlo, pues nos basta con ir a lo que es la ventana de información, que recordad, era apretando la tecla N y ahí hacer lo que queramos. Si queremos rotarlo, pues sería dibujar un circulito con el ratón y ya estaríamos rotándolo. Y si queremos hacer lo que es el escalado, pues sería una V, que no, que no entiendo muy bien qué relación tiene con escalar, pero bueno, el caso es que dibujas la V y ya el programa se pone, cuando tú desplazas la rata, se dedica a escalártelo, sin más. Todo esto se puede hacer de teclado, que de hecho yo, yo lo veo más práctico, más intuitivo. Y a ver, creo que, también es que emita por aquí. A ver, esto ahora. No, pues no tengo es que emita, oh, sí. Aquí, vale. Con teclado pues tendríamos la, la G, o sea, lo que es grab en inglés, o sea, coger, agarrar, para estirar, haría lo que es el desplazamiento. Apretaríamos la G y tendríamos, bueno, primero dentro de la ventana. Y ya tendríamos el tema de, con la rata, arrastrar el objeto donde queramos. O si sea, os fijáis lo que es la ventana de información, todo lo que hacemos se va actualizando. Todo lo que, que vayamos aportando se va a quedar ahí, tal cual. Tenemos la G para desplazar, tenemos la S de scale, de scale para hacer lo que son los escalados, el, la transformación de tamaño, tal cual. Ahora todo esto lo está haciendo con los ejes generales, se puede limitar, ahora os comentaré cómo. Y luego tendríamos lo que sería la el desplazamiento, el escalado, la rotación, que sería la R de Rotate. Vamos a seleccionarlo bien. ¿En qué modo está esto? Ah, que hemos seleccionado una cara De no, esa no es de rotación. Esto es el mapeado. O sea, es el verde es color y el mapa. Bueno, vamos a hacer una zona nueva. Voy a dejar la historia, por si acaso. Que no me fío un pelo. Es maravilloso. <risas> sí, lo que tiene. ¿Ves? Aquí tenemos, le das a la R y te hace pues, una rotación tal cual. Si le das dos veces a la R seguidas, te hace lo que llaman rotación de trackball. O sea, es una rotación libre. Se arrastras y, y desde la cara que frontal hace unas rotaciones así como muy raras. No se suele usar demasiado, pero ahí está. Vamos. Cuando estéis haciendo algo y queréis anularlo, simplemente es darle con el botón derecho. Si por ejemplo le dais a la G para mover y no os gusta dónde lo estáis dejando, o si sea, lo estáis dejando en un sitio que no es el que queríais, simplemente le dais al botón derecho y la acción queda anulada. Para lo que es el tema de las transformaciones tenemos varias maneras de limitarlas, por ejemplo tenemos, voy a poner ahora la G para desplazar, apretando la tecla control lo que hace es ajustar a, a lo que es la rejilla, si estáis, si estáis viendo va a saltos, va ajustando las unidades que tiene, con lo cual pues si es un, está haciendo un tema muy geométrico, muy, muy cuadrangular, pues es, es más sencillo de ajustar y tal. Y luego tendríamos... Lo que son eh, las limitaciones de coordenadas, que serían tal que dejar a darle a la tecla de, del nombre de cada coordenada, la X, la Y y la Z. Pues por ejemplo, vamos a girar un poquito la vista para que lo veáis mejor. Le damos a la G, vamos a desplazarla otra vez. Y vamos a dejar apretada, por ejemplo, la X. Como veis, me sale una línea en la que me limita el desplazamiento. Fue un poquito loco aquí. <risa> Tiene un poco como Parkinson, no sé muy bien. Aquí está en la G, le presionáis una vez y ya se queda enganchadito. ¿Queremos moverla en I? Pues lo mismo, le damos a la I, y ya como un ascensor, te lo que vamos a hacer ahí, y con la Z, tres cuartos de lo mismo. En todo el rato con la N, pues ya veréis que está, que todo lo que hagáis pues se va reflejando. Por ejemplo, la posición Z, que es la que estamos ahora transformando, se está actualizando y va saliendo la posición que tiene. Vamos ahora a pasar a lo que es la, la selección de objetos para trabajar con ellos. Este teclado está un poco chota, ¿eh? ¿Sí? que está un poco chota el teclado, hace unas cosas. Lo estoy flipando. Venga, nuevo otra vez. ¿No, no hecho un documento nuevo? ¿No habrán cambiado las opciones de nuevo? Es posible que las haya borrado porque son tan guays. A ver. Creo que sí, estaba quitado otra vez. Objetivamente, odio los portátiles. ¿Tarío? Ponte a explicarles algo que sea fuera del interfaz, alguna cosa. Hombre, es que sin el interfaz se van a enterar luego a la hora de hacer las cosas. Bueno, son discusiones de pareja, es que trabajan juntos y se odian. No pasa nada. Bueno, ya, ya queda poquito de la interfaz y luego empezamos a construir caras y a hacer cositas divertidas. Selección. Vamos a generar otro objeto. O sea, eh, lo que estoy haciendo cuando genero un objeto, por si ya queréis ir adelantando, es simplemente darle a la barra espaciadora. Cuando le das a la barra espaciadora, te aparece este menú en el que tienes varias opciones de vista, de propiedades de objeto dentro de la animación, de transformaciones también, están las, las mismas que estaban en el menú de View, y además están las de creación de primitivas y objetos base, y de cámara también, como puedes ver aquí, y lo que son iluminación, que aquí llaman Lamp. Armature, que serían los esqueletos para animaciones también, y látice, que son crear objetos con, a partir de formaciones. Entonces, vamos a meter pues un cilindrito, venga. Aquí hemos generado un cilindro, pues que se genera con esta vista, por eso a lo mejor no, no lo parece, pero bueno. El tema de selección. Tenemos en un principio para seleccionarlo todo lo que es la tecla A, la A de All. Eh, dándole una vez, te selecciona todo lo que pilla. En este caso seleccionaría los dos objetos y dándolo otra vez lo deselecciona. Si os fijáis, cada vez que algo está seleccionado, se le pone una hora alrededor. Aquí hay dos modos de trabajo, lo que sería el, el modo objeto, aquí lo tenéis, y lo que sería el modo de edición que se activa con la letra Tab, con la tecla Tab, o aquí debajo directamente. el ¿vale? Editing y el Object. Cambiamos de uno al otro. Cuando estás trabajando en modo objeto, la selección te la representa en color rosa, con un perfilado. Cuando trabajas en modo de edición, te la representa con un color amarillo. Digo, porque a veces puedes estar pensando que estás trabajando en un modo y estás en el otro. Ahora os explico la diferencia entre un modo y el otro también. En un principio, bueno, resumidamente, el modo objeto trabaja con los objetos en general y el modo de edición trabaja con los elementos dentro de los objetos, los que hemos explicado antes, lo que serían vértices, eh, polígonos, caras y aristas. ¿Vale? Estábamos explicando el tema de selección y tenemos eso. Con la A, dándole una vez selecciona todo, dándole otra vez no selecciona nada. Con la B de Box de Caja, pues se genera dos cursores que arrastrando con la tecla izquierda genera una caja y todo lo que caiga dentro de esa caja lo da como seleccionado. Si le damos dos veces a la, a la tecla B de Box, pues hace un círculo. A ver si no, no va bien ahí. Genial esto. <risa> no, te dan dos veces y no me hace caso alguno. No, me ahora lo de. Bueno, pues eso, básicamente os lo queréis porque no sé por qué no me lo está haciendo. Los milagros del directo. Sí. <risa> bueno, pues vamos. Vamos al tema de los modos de edición. Ya, básicamente lo que más vais a utilizar, a utilizar es la caja. También arrastrando el cursor. Opa, que no está apretando el control, arrastrando el cursor hace una herramienta de, de lo que llaman lazo. O sea, por donde por donde pasa, la forma que creéis. Con el control apretado y dejando el botón izquierdo apretado de la rata. Pues lo que encuentre dentro lo va a seleccionar. No sé si se está viendo aquí. Es esa forma morfa con puntitos, la creas como dibujándola, dejando el control apretado. Y lo que hay dentro lo selecciona tal cual. Bueno, vamos a pasar, ahora tenemos por ejemplo este objeto seleccionado con el botón derecho, lo más sencillo, darle tal cual. Y vamos a pasar lo que es el modo de edición, que es lo, lo que nos va a dar más cosas. Vamos a hacer una, una cajita. Borrar objetos es suprimir, como, como la mayoría de los programas directamente. Vamos a centrar aquí el cursor 3D. Vale, está en el centro. Y con la barra espaciadora vamos a crear pues, una primitiva, un cubo en este caso. ¿Vale? Este cubito... Entrada cuando se crea, si os fijáis aquí, estamos dentro de lo que es el modo edición. O sea, ya, ya lo crea con idea de, de que te pongas ya a trapichear y a hacer cosas con lo que son vértices, caras y tal. Si quisiéramos trabajar con lo que es el objeto en general, pues simplemente ir cambiando de una cosa a la otra con el tab. Con un modo de objeto, pues movemos el objeto entero. Y con el modo de edición podemos, por ejemplo, seleccionar un grupo de vértices del objeto. Bueno, ahora mismo, si os fijáis, están todos en amarillo. Eso significa que están todos seleccionados. Con la tecla que selecciona todo, quita la selección, pues... Se quedan en rosita y ahí no hay nada seleccionado. ¿Queremos coger uno, por ejemplo? Pues sería hacer una cajita de selección y a partir de aquí pues modificarlo como queramos. O sea, si queremos desplazarlo, por ejemplo, es igual que trabajas con el objeto: con la G mueves, con la R rotas, con la S escalas. En caso del vértice, pues un vértice solo no tiene demasiado sentido escalarlo, pero bueno. Aquí, dentro de lo que es el objeto, podemos trabajar a tres niveles. Los niveles se sacan con lo que es el control y el tabulador, apretados a la vez. O sea, te sale este modo, el modo de selección. Tenemos los vértices, las aristas, los edge y las caras. Todo esto que hay aquí, también podéis acceder dentro de este menú de aquí abajo. O sea, son las mismas, las mismas la misma selección. Lo que pasa es que resulta más cómodo darle al control tab porque es como, como más rápido, simplemente no tienes que estar clicando en ningún lado. Y como se usa muchas veces, pues resulta bastante más práctico. Entonces, pues un poquito los vértices serían los puntitos, vértices tal cual. Los edges serían las aristas, seleccionar una, ya moverla. Y esto de aquí. Y las caras pues serían las caritas tal cual. Aquí tenemos seleccionada una y la podemos mover tal cual como queramos. Luego, si queremos seleccionar varias cosas directamente, que acordaos que era con el botón derecho, por ejemplo, vamos a seleccionar varios vértices. Sería tema de, de dejar apretada la, la tecla de mayúsculas, como en la mayoría de programas. Vamos. Esto, en esto han sido bastante comunes. Sigue apretando con el botón derecho y te vas seleccionando lo que quieras. Y ya los puedes modificar en grupo. Ahora lo que hemos hecho ha sido seleccionar cuatro vértices de uno en uno y arrastrarlos afectando toda la malla. Tiene una cosa bastante interesante lo que es la la modificación, que lo han, lo han integrado en esta última versión, que es el, el manipulador 3D. Simplemente es el, este cursorcito que estáis viendo con las flechitas. Si lo quitamos, como veis, no se ve. ¿no? El tema es que con esto podemos coger directamente de, de los ejes que hay dibujados y utilizarlos limitadamente. entonces os fijáis, si por ejemplo cojo el eje X, que es el rojito, tengo el cursor encima, dejo apretado con el botón izquierdo y arrastro, me lo hace ya limitado. Realmente es lo mismo que si dejáramos apretada la tecla X, Y o Z. Pero bueno, es, es más visual, o sea, resulta más cómodo si, si no estás acostumbrado al tema del teclado. Y aquí tenemos tanto lo que es el desplazamiento como lo que es rotación. Simplemente elegir dónde quieres hacerlo. Y lo que es el escalado. Aquí tendremos lo de, lo de las vistas globales y locales que hemos visto antes, que estaba también en este menú. Y que era el tema de la barra partida, pero bueno. Hay bastantes cosas que están en varios menús repartidas. O sea, supongo que se dieron cuenta de que, de que era poco intuitivo y estaba desorganizado y lo que hacen es repetir bastante. Con lo cual, pues, muchas veces encontráis cosas en otros lados. Está bien también. Bueno. Pues vamos a ponernos a trastear un poquito, por ejemplo, con este cubo. Vamos a hacer una formita y tal. Y crear alguna cosita que valga la pena. Vamos a ir de modificación. Vamos a borrar el cilindro. Sí, bueno, Gracias. Tenemos seleccionado el cubo. Y vamos a pasar a lo que es el, el modo edición. Estamos en el modo objeto. Y vamos a usar la herramienta más, más típica, como la que más se usa en el cuando se trabaja en lo que es modelado de malla, que sería la extrusión. La extrusión básicamente es coger una cara y de esa cara sacar, ya, arrastrando, eh, ¿cómo lo definiría? Pues bueno, es, voy a hacerlo, así se quedará más clarito. Vamos a pasar al modo de caras y quitamos toda la selección que tenemos con la A, vamos con la B, hacemos una cajita y hemos solucionado la, lo que es la cara de arriba, o sea, la parte superior de lo que es el cubito. Entonces tendríamos, con la tecla E, activaríamos el modo de extrusión. Lo que hacemos es de una cara levantar otra cara. Lo que estamos haciendo pues, es duplicarlo. Si queremos limitarlo a, a unidades del Blender, basta con dejar apretada la tecla Control y cuando hacemos esto con la extrusión, lo hace con unidades del Blender. Si os pues fijáis, en la otra vista se mejor. O sea, lo que hace es ajustarlo conforme lo vas moviendo para que se quede en el mismo nivel, a lo que es la rejilla. Entonces con esto pues ya da bastante juegos para, para hacer prácticamente de todo realmente. Por supuesto que hay otras herramientas más sencillas que ahora tocaremos. Pero bueno, con esto pues vamos a hacer una formita simple, una especie de, de navecilla o algo así. varias caras de este lado y hacer una extrusión también. Vale. Ahora por ejemplo pues ya entraríamos por ejemplo en el nivel de vértices y vamos a, a manipular un poquito lo que son los vértices. Vamos a hacerle aquí un piquito. y con la G lo desplazamos vamos a limitarlo ahí una puntita toda nave espacial buena tiene alas tío lo normal es partir de, de un diseño un concepto prehecho pre y un poquito ya pensado pero bueno como estamos aquí en un plan salto de mata hoy Vamos a hacer una extrusión por los dos lados, para hacerle unos alerones. Vamos a modo caras. Seleccionamos esta, esta. En serio que me mata eh, lo del portátil. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Seleccionar los vértices de una cara? No, estoy seleccionando caras. O sea, cuando estamos en selección de caras, te, cuando seleccionas una te sale todo Rosita. Ah, ¿Cómo ah. está saliendo ahora? Estamos con el rayo. vale, ahora sí. Y vamos a hacer ahora, por ejemplo, va a ser destruirlo de los dos lados. Individual faces. Y vamos a generar pues, una especie de alerones en plan fálico y tal. Otra cosa de la selección es que cuando tú, por ejemplo, seleccionas Vamos a una caja, seleccionamos los vértices de la esquinita, cuando tú seleccionas más cosas, con el método de la caja y del círculo, el círculo que no ha salido, eh, son acumulativos. Es decir, no, no hay necesidad de dejar apretado el mayúsculas para ir cogiendo más, sino que al, al estar hecho con arrastre y tal, pues te los va manteniendo. Si os fijáis, aquí se han quedado seleccionados tal cual. Vamos a coger estos de aquí también. Y si no quieres tenerlos seleccionados, ¿cómo cancelar la selección? Con la Con A. La, sí, yo te los doy O sea, la misma que selecciona todas las... Efectivamente. Viva la intuitividad. <risa> sí. Vale, vamos a coger estos de aquí también. Arriba. Y de aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar una escala vamos a mmm, vamos a limitarla a lo que sería la I para hacer así una especie de, de alerones un poquito más estrechitos darle una formita un poquito más compleja que tampoco es para morirse ¿Y qué más le podemos meter vamos a tocarle un poquito la parte de delante también más piquito con un escalado coger estos vértices bajarlos un poquito más le podríamos meter? la cabinita Sí, ¿no? vale una cosa interesante es que cuando ahora por ejemplo estamos dentro del modo edición vale el tema es tal que cuando tú ahora por ejemplo creas un objeto nuevo con la barra espaciadora vamos a deseleccionarlo todo el objeto que tú crees por ejemplo vamos a hacer una esfera queda dentro del objeto cuando, si estás dentro del modo de edición, lo que tú creas se va añadiendo a lo que es el objeto en sí mismo. Es decir, que cuando, ahora por ejemplo, salimos fuera de lo que es la edición, con, cambiando el modo objeto con la, letra, la tecla tabulación, si os fijáis está seleccionado todo como si fuera una única cosa, tanto la pelotita como el, la seminave. Si no seleccionamos nada y creamos por ejemplo aquí fuera un, un objeto cualquiera, un cubo, vamos a separarlo. Pues entonces, como veis, son objetos independientes. Está el cubo por un lado y está la bolita y la nave por otro. Pues si estáis haciendo un objeto complejo, lo más cómodo es que las cosas, si queréis trabajar con primitivas y luego modificarlas, y que estén todas dentro del mismo objeto, es ir añadiéndolo todo dentro del modo de edición. Así ya lo vais a tener. Lo vais a ver ahora más o menos claro. Vamos a entrar en el modo de edición de esto. Bueno, voy a borrar la cajita, que no hace nada aquí. Vamos a entrar a, dentro de la edición del objeto, con la tecla Tab, siempre. Y por ejemplo, ahora que está seleccionada la bolita, vamos a, a escalarla y a darle una formita como de, de, de cabina. Así un poquito. Vamos a moverla. Tendríamos lo que es la nave con la. <risa> un poco de vergüenza, ¿eh? <risa> Hacer esto tan botijero, pero bueno, un poquito para quedarse con la idea. Por ejemplo, le quisiéramos añadir más elementos, pues bastaría, por ejemplo, vamos a meterle. Para los cañones podrías usar un late. De todas maneras, el disparo lo vas a meter del medio directamente, ¿no? Seguramente usaremos los modelos que ya teníamos prehechos. Nada, <risa> no, también le voy a poner dos repulsorcillos y ya está. Y a tirar. Hemos creado un cilindro, vamos a rotarlo para que se vea bien. Y esto, pues vamos a hacer una especie de repulsorcillo. Vamos a seleccionarle un grupito de caras. Bueno, mejor abajo. Vamos a hacerle una, una destrucción también. El resultado se lo vamos a escalar un poquito. Se le montaremos una especie de, de repulsor chungo para llevar detrás, sin más. Vamos a escalarlo. ¿Tiene Blender una herramienta de duplicar? Sí, ahora ahí lo vamos. Bueno, por supuesto tiene el control Z, vamos, eso no lo he dado por sobreentendido, pero cada vez que hay un error o algún problema. También puedes, tiene las típicas opciones de hacer deshacer, o sea, shift control Z y al control Z. O sea, ir para adelante para atrás en lo que es el historial de modificaciones que estás haciendo. Pero vamos, como todos los programas, hasta el Word. No, está colocando esto? Vamos a seleccionar el repulsorcillo y lo vamos a mover aquí a la me entra el síndrome Max. <ríe> Se me cuelga el cerebro. Vale. Con mayúsculas D duplicamos el objeto. Ahora, por ejemplo... Tenemos este seleccionado, el objeto o, o la selección en general, vamos, puede ser tanto vértices, caras, aristas, lo que sea. Entonces simplemente eso, voy a duplicarlo otra vez, dejar apretadas mayúsculas, darle a la D y ya te crea un objeto diferente que simplemente arrastrándolo lo pones donde quieras. Star Wars, ¿no? Es en plan, todo patatero. Venga. Voy a dejar esto un poquito también. Así, ah, las más visualizaciones, me olvido. Bueno, hasta el momento no lo vamos a tocar. Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí me tiran puntitas. Sí, eh. Hombre, es destructor, quiero decir, es una, es una morralla, directamente, pero sí. Bueno, con lo que íbamos. Que ya, uy, mañana voy a apretar la F. Vamos a tocar un poquito el piquito. El, el resultón, yo creo que lo haría peor, ¿eh? Hombre, que no sé Yo soy programador. No sé cualquiera. Vale. Pues teniendo esto... Vamos ahora a continuación a, a echarle lo que es un render, o sea, vamos a, a representar la imagen. El tema, la gracia de, de trabajar en 3D es de cara, a, por ejemplo, dentro de lo que son las 2D, por ejemplo, dentro de una aplicación de Flash o... Es el, todo lo que te ahorras de, de cuando haces una animación, por ejemplo, de cuando haces una rotación, de cuando tienes que verlas de varios ángulos o simplemente si es una aplicación 3D, pues porque no hay más narices. En un principio, como ahora en la demostración que va a hacer a continuación Abraham, no vamos a tocar el tema de animación, pues, hemos hecho todo esto en 3D, sin demasiado sentido. <risa> lo que vamos a hacer únicamente es renderizar, tener un bitmap, lo que es una imagen, y vamos a utilizar esa imagen. Si hubiéramos implementado el tema de animación, pues, hemos podido meter rotaciones, hacer... y en ese caso sí que resulta muy práctico, porque obviamente dibujar la mano es como más costoso. Y esto lo, lo calcula todo muy rápido y no, no es problemático. Así que de momento, pues eso, para que quede más o menos claro lo que estamos haciendo. A esta navecita, pues para que tenga algo, le vamos a poner una textura en plan bruto. Si ahora tal cual está hecho, si hacemos un render, que es con la tecla F12, renderiza la cámara, eso sí, creo que no está apuntando efectivamente. Vamos a mover la cámara para que apunte donde debe apuntar. Oh. Sí. <risa> si os acordáis, la cámara era este bichito de aquí, tan simpático es una especie de, de pirámide faraónica que hay por ahí flotando, pues vamos a, a moverla con las vistas, vamos a hacer un par, para que sea más sencillo. A moverla para que nos enfoque lo que es la nave, que es lo que nos interesa que salga en el render. Con esta ventana que he creado aquí abajo, a la derecha, la tercera, esta te saca la, lo que es la vista de la cámara. O sea, estamos viendo, tiene unos, unos marcadores de limitación, lo que nos saldría sería lo que está aquí dentro. ¿vale? Tenemos todo este margen. Entonces, claro, ahora tal como lo ha sacado no nos sirve porque para lo que va a hacer Abraham es una vista superior. Es un rollo así muy, muy clásico. Entonces vamos a moverla a nuestra amiga la cámara hasta dejarla en el sitio que nos convenga. Vamos a cambiarle la rotación. A no bien. De hecho, vamos a dejar a cero todas las rotaciones para tenerla bien ubicada. Vamos a enfocar a lo que es la navecilla, dando un poco de espacio. Como lo quieres de lejos. ¿sí? Piensa que luego lo recortaremos, ¿no? Sí. Bueno, luego lo puedes escalar también. Directamente. Vale, tenemos por un lado la cámara y el otro elemento que nos falta es la luz. O sea, lo que es el circulito este, que es lo que hace que veamos la forma tal como es. Vamos a moverlo también. Vamos a ponerle el foco pues arriba a la derecha, por ejemplo. Es un poquito por encima y tal. Vamos, por ejemplo, a hacer un render con F12. Y aquí se puede ver pues, el trapo infame de, de nave que hemos hecho. Sobreviviremos. He visto cosas peores en juegos para móvil. Vale. Vamos a aplicarle un, un modificador ¿vale? a lo que es la malla, para hacerla un poquito más redondita, porque así está un poco. da bastante miedo. Los modificadores pues, son, son manipulaciones que hacemos sobre lo que es la malla base. O Sabemos. Vamos aplicándole pues, suavizado, vamos aplicándole efectos diversos, le damos formas determinadas, la deformamos, le añadimos ruido, hay un montón de esto aquí tenéis para parar un carro. Bueno, para parar un carro, comparado con el Max no es nada, pero bueno. Entonces, la que vamos a utilizar para hacer el tema este, va a ser la de subsurf. La de subsurf hace una especie de suavizado a partir de lo que son las aristas, ¿vale? Vamos a meterle, y como veis, pues ha quedado así como, como más redondita, ¿no? Como ha cogido toda la forma y, le, y la ha redondeado. Le puedes dar varios grados. Entonces, si estáis viendo aquí abajo, donde tengo la ratita ahora mismo, pues tenemos lo que sería el Catmull-Clark, que es la, es la fórmula matemática que aplican para hacer esta deformación, lo que sería los niveles, es decir, la fuerza con la que lo quieres aplicar, cuando más le metes, más suavizado, y lo que sería luego los niveles que saldrán en el render. Aquí lo separan. Es decir, si queréis que se vea tal cual luego, pues tienen que estar los mismos para las, las dos cosas. ¿Vale? Lo del Optimal Draw ahora mismo da lo mismo. Y Subsurf es que te genera una cara para texturas y tal, que bueno, también da lo mismo. Si os fijáis, cuando añado el modificador dentro de esta ventanita, que está, bueno, está en modo edición también, se ha generado un, una cajita con unas opciones. ¿Vale? Cada vez que añadáis un modificador se os va a generar una cajita nueva. Por ejemplo, vamos a poner yo que sé, pues el, el mirror. Bueno, el mirror no se va a ver nada. Bueno, sí que se va a ver porque no es simétrico, pero bueno. Vamos a meterle, yo qué sé, una curva, por ejemplo. Si os fijáis ha generado abajo otro modificador. En todo momento vosotros podéis ir quitando, sumando modificadores, irlos cerrando, por ejemplo, este que acabo de meter, lo vamos a quitar, porque tampoco ya redondeado no tiene sentido, es un modificador que hace un redondeamiento general del objeto también, y quitar y poner como queráis. O sea, es decir, que a ese nivel te lo puedes gestionar, puedes tener 20 o 30, en un momento determinado un suavizado no te puede gustar y quitarlo, y, y es muy cómodo a ese nivel. Bueno, vamos a ver el... El renderizado con esto cómo quedaría. ¿Sí lo hace? Hola. Ahora le cuesta más porque como al haberle añadido más caras con el suavizado pues el pobre ya está empezando a sufrir. Me parece una escultura de Ripollés o algo así. Un poquito rara. o un sombrerito con patas o algo así ¿no? ¿Sabes lo que podrías hacer? Lo encoges un poco y ya tienes un platillo volante Hombre. Si te das cuenta Oye, Esa es una idea también Ya tenemos a los invasores Venga, te hace ilusión Es tan sencillo como escargarlo en X En Y, Ale. En Z coño. Uy, uy. Aquí tenemos el platillo improvisado, con las patas asimétricas. ¿Quién iba a decirlo? Sí, ¿no? Bueno, pues le vamos a añadir a nuestro amigo el platillito, le vamos a añadir una textura. Ahora mismo, conforme está hecho, eh, saldría con el material base con el que se trabajan los objetos. O sea, un material gris neutro, donde pues nada, o sea, es un, un gotelé sin, sin relieve. Si queremos la textura sería pues como el papel de tapizado de las paredes, o sea, este que ponen a veces que hay así como dibujitos y tal. El tema es que en la textura puedes meter muchas cosas. Puedes meter un dibujo de piedra, puedes meter un dibujo de agua, puedes. puedes utilizar un mapa de lo que quieras. mapa se le llama a lo que es a la imagen que se aplica en la textura. Entonces vamos a meter. vamos a crear un material para meter en el objeto. Si os fijáis se hace desde, desde esta bolita. Que en la parte de, de shading, de sombreado, que pequeñito se ve, al, al poner añadir nuevo, nos crea un material, que sería esta, esta bolita, ¿vale? esta esferita de aquí, y lo que vamos a hacer es añadirle una, una imagen tal cual, aquí a la derecha está lo de add new, ahí no, perdona. Lo que quiero es abrirla directamente. Es que no veo nada. ¿Cómo que no, no lo encuentro? está en esta, pero no sé por qué no ha salido. Tiene ya uno definido. Eso era el botón de la piel de tigre que está al lado del rojo, de la, la esfera roja. Sí, pero bueno, sería a continuación. Espera, vale, tenemos que generar uno aquí, en el sitio de antes, vale, este ya está añadido, vale, okay, entonces sí que sería ya lo del tigre. Vale, dentro de esto tenemos varios tipos de textura que vienen predeterminados, como por ejemplo pues, uno de ruido así, guarrete, uno que sería, pues, yo que sé, de maderita, okay, bueno, mucha pinta de madera no tiene. Se le pueden tocar aquí los colores un poquito, vale, a lo mejor hacerlo más rojo modificarle aplicarle un gradiente para que sea diferente está un poquito tantito qué pasa oh, qué detallazo bueno pero en un principio no vamos a tocar esto vamos a meter directamente una imagen vamos a coger vamos le vamos a dar la opción imagen dentro de texturas vamos a cargarla con load y bueno esta es la ventana de cargar cosas que es como muy infernal. Me lo has echado al escritorio, ¿no? Las texturas y todo sí, eso. Sí, tienes en bueno, eh. Aquí tenemos. Estaría Blender. Materiales. Y vamos a coger pues, el más chungo. El metálico este. Hemos seleccionado y ahora le damos a Select Image, Y ya supone que lo tiene. Voy a quitarle lo que le he metido del ramp este. Porque si no... Vale, aquí lo tenemos. Es así como un metal asquerosillo, bastante asquerosillo. Vamos a bajar aquí para que se quede. Pues eso, esta es una imagen, es un bitmap tal cual, eh, se pueden encontrar, se pueden montar directamente con cámara de fotos, cogiendo y tal, y, y está cargado directamente a pelo, sin ninguna modificación y sin nada. Solamente por el hecho de haberlo cargado ya, ya está aplicado lo que es el objeto. No se va a ver en las ventanas de modificación, porque ahora lo que tiene es una aplicación simple para que se viera, haría falta lo que es la aplicación de UV, que son unos mapas envolventes y tal, pero que es una cosa un poquito más lío, que no sé cómo va a estar el tiempo. De... Ahí lo veremos. Bueno, conforme tenemos esto, vamos a tirar un render. Tick -tick -tick -tick -tick -tick. Bueno, por supuesto, cuando más polígonos, más, más lento a la hora de calcular, porque lo que tiene que hacer es calcular lo que es el rebote de la luz en todas las caras y cuando más caras, pues más cosas. Le duele, ¿eh? está sufriendo. Hostia, se ha muerto. Qué bueno. Vamos a quitarle un poco de suavizado. Me parece que no le gusta mucho. Vamos a nivel. es meterle el suavizado de arista que lleva él por defecto otra manera de suavizar una superficie es directamente tocando el, las propiedades del propio objeto ¿vale? si os fijáis aquí a la izquierda donde estoy en la ventanita Links and Materials puedes tocarle lo que es el suavizado Entonces Set Smooth y Set Solid puedes hacerlo que, que lo que son las aristas tengan un poquito más de suavizado o aparezcan más cortantes también lo he aplicado de una manera diferente, no, no es el mismo acabado que el otro, no queda tan, tan redondeadísimo, sino que tiene corte y tal, pero que viene a dar un efecto parecido. Vamos a probar a ver si le cuesta menos. Sí, a veces no, lo con más calma. Bueno, como veis ha quedado el, el metal en plan perruno aplicado ahí como... Queda un poco oscuro, quizás tendrías que mover un poco el grupo. No, simplemente crearle otra. Hacerle un contraste, ya está. Vale. Y ya hacemos este render y pasamos ya Vamos a seleccionar la luz, vamos a duplicarla y vamos a meterle otra para que tenga un poquito de contraste de luces. O sea, igual que cuando se ilumina una escena en el cine, pues el tema de matar las sombras básicamente es colocar dos focos en ángulos enfrentados para que, para que suavice la sombra que proyecta el otro. Con lo cual... Con esto. Bueno, pues como habéis visto, al meter otra luz, se suma a la sombra y hace que quede más, más digno el platillo. Pues vamos a grabar esta imagen mismo. Eh, el tema de grabar una imagen renderizada desde esta ventana de render también es poco intuitivo para variar y es tal que coger y darle a la tecla de función 3. Le das al F3 y aquí abajo nos ha aparecido lo que es la, la ventanita de grabación. Vamos a grabar un JP, por ejemplo, en, en el escritorio, en el hecho de escritorio mismo, ¿no? Sí. Vale, pues estamos en el escritorio. Le ponemos un nombre. Platillo. Y lo grabamos. supuestamente ha grabado en el escritorio vamos a comprobarlo por si las moscas aquí lo tenemos tenemos un JP con lo que es el resultado de, del render el Robocop se ha ahí un poquito bueno lo que es el ahora habréis visto que tenía así como una imagen de, de Robocop de lado era un poquito por explicaros el tema de trabajar con blueprints o sea, Blueprints son todas las vistas de un objeto, Tenemos la frontal, la lateral y tal. Son referencias de imagen para cuando estás trabajando en 3D, pues eh, saber dónde, puedes, dónde tienes que dejar los vértices, dónde tienes que hacer las diferentes modificaciones, etc. Esto lo voy a grabar por si acaso. Tampoco creo que lo vamos a usar, pero bueno. El tema de grabar, pues nada, en el menú de archivos, file, como en todas partes. Normal. Sí, ahí han tenido un detalle. Ya va, Un patillo. Cuac, cuac. Vale, vamos a grabarlo. todo Vale, si por ejemplo... Ya son las doce y media pasadas. Bueno, solo comento este y ya está, ¿vale? Si por ejemplo quisierais trabajar con una imagen de referencia, tenéis en View, Background Image, la imagen de fondo. Podéis cargar una. Vamos a coger el Robocopin, copete, Blender ya tenemos al amigo, fondo de referencia. Vamos a ver por ejemplo una vista frontal, vale. seleccionamos imagen, y aquí podríamos trabajar con la imagen de referencia. por oportuno el cubo. Sí, ahí en la, en la huevada. Bien puesto. ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto? pues Por ejemplo, cogemos... Si queremos partir de un cubo... Pues podríamos ya empezar a ponerlo aquí. Ir a nivel de, de vértices. Vamos a de lo de caras. Y ya empezar a modificar sobre la marcha. O sea, seleccionar... Vamos a Ir ajustando lo que es la pierna y sacando Bueno, solo con el tema de extrusión la verdad es que ya en un principio podríais hacer formas bastante complejas. Un poquito de paciencia también. Es el método que siempre se ha solido utilizar para lo que es el modelado en baja media. Bueno, la media cada vez es más alta porque cada vez se maneja más polígonos. ¿Qué, qué, ¿Qué dices? ¿Que se usa el, el modelado de la baja media? <risa> bueno, pues eso, <risa> qué triste, venimos ¿eh? a conferencia. Anda aquí. Pues con el tema de ir sacando. Escalando, ir moviendo, vale, ya te paso, ya te paso. Así seguiríamos para arriba hasta hacer toda la pata. <risa> Luego si por ejemplo queremos trabajar con lo que es la vista lateral, pues sería el tema de, de ponerla. Ahora hay que activar cada vez el tema este del teclado. Con la visión alterada por defecto. Vamos a rotar el objeto. Está fuera, ¿no? Sí. Bueno, vale, ponte. Quiero decir. <ríe> sí, ya cinco, no. cinco, cinco minutos de descanso y nos ponemos con la conferencia de clase. Vale, directamente. Bueno, pues el tema es ese, simplemente. Que sepáis que con las distintas vistas podéis poner eh, imágenes de fondo de referencia, ir modificando sobre ellas y tener una referencia clara a la hora de estar trabajando con eso. I'm <laughs> going